Sistán. Él es el rey del silbido. Son 60 años silbando que se dicen pronto. Él es curro y es mi amigo. La guitarra que perdió la había comprado su madre. La guitarra que perdió. Se llevó su corazón Su madre hizo un esfuerzo Para que tuviera guitarra Con ella se acompañara Aquellos bellos silbidos Papá, un día papá, perdió Desde papá, papá, papá, papá, papá, pues no era solo un objeto era algo de su madre él comparte sus salidas por todos los escenarios buscando siempre entre tanto Aquella bella guitarra, siempre lleva su guitarra, andando por los caminos, pero está claro que busca la guitarra de su madre. La guitarra que perdió la había comprado su madre. La guitarra que perdió se llevó su corazón. Pero un día la perdió. Desde entonces él la busca. No era solo un objeto, era algo de su madre. Pappa daba papa, pappa no daba. Pappa Siempre lleva su guitarra andando por los caminos pero está claro que busca la guitarra de su madre pero un día la perdió desde entonces él la busca pues no era solo un objeto, era algo de su madre.